Buenas. Sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tengo mucho tiempo que hacer un video. está secando Navidad, como ven, de fondo. Tengo luces de Navidad. Esto más o menos me costó, creo que 3 dólares. Todas estas luces. Es decir, cada una a un dólar y pico. Que es algo por aquí que dicen, dicen 3 dólares. Donde se compran cosas a un dólar. La inflación los subieron a 1.25, pero en fin. Estas luces... Dicen que son 20 luces en 5 pies. Es decir, en 3 pies, pues sin un pie. 50 Está en la luce Que así tengo una, una Suelta Y el otro es un cable Para conectarlo Entonces en fin Esta luce dice que se conectan A 110 Aquí Por cierto toda etiqueta, Todo aquí viene con etiqueta por, por seguridad Para que diga A 110 60, w, 60 Hz eh, Los amperes que consume Y la potencia que tiene Entonces yo digo Si sí, Yo a esta tira Yo estaba pensando en, en Abrir aquí Sacar LED ver, Oye Saca el bombillo, porque esto no es un led, es un bombillo Saca el bombillo Y los contactos que están allá adentro Que se agarran Arrambujalo hacia arriba el cable Y sacarlo o, o con una pinza sacalo Ahora no ahora tengo, tengo, que buscar una sí. Sácalo Y combina dos Para hacer una Y pueden por separado Es decir, que en el punto medio de la dos tira Tengo, ejemplo, el neutro, el potencial Y en los extremos este es el, el otro cable es decir si los extremos tengo el otro, los tengo que agarrar un extremo y desde aquí llevar al final tendría este tendrá que hacer una unión y uno de los cables me sobraría y otra idea que se me ocurrió fue y si esta tira que tiene 10 bombillos yo le pongo 11 habrá una diferencia en el consumo es si consumirán menos o consumirán más la tira en este video vamos a averiguar eso si yo... si primero vamos a ver cuánto consume una tira esta, creo que esta la agua daña. y la luz que tiene esta la agua mezclando me ellas para hacer una después. Y si no aumenta y si queda igual el consumo, es decir, si, si, va, si el consumo no aumenta y sigue andando la misma luz, que voy hacer que la vida útil de esos hamburguitos duren más, pero claro, dañaría una de ellas. Entonces, ahí tengo la duda. Voy a ver, vuelvo ahora. Ok, entonces tengo la fuente de aceleración. Ya que la hice, vamos a usarla. Entonces, un medidor, que andaba siempre en la pared puesto. Entonces, 0.9 watts. 9.4 watts. 9.6 lo que dice aquí. Es decir, consumo un poco menos. Y ahí se quedan permanentemente. Entonces, ahora voy a coger esta. Ah, también trae de repuesto. Detrás otra entre Y un fusible ¿Dónde va el fusible? así aquí? Aquí por seguridad va el fusible. Tengo que abrirlo. Sí, sí, míralo ahí. Oh, lleva dos fusibles. Y ahora he aprendido algo nuevo. De sí, aquí, estos. Tienen uno fusible en la, en la. en la fuente. Entonces. Este es igual de nueve. Sí en Z la voy a desarmar voy a agregar un LED aquí, sí. un, un ente, una, una cabeza de la voy a poner aquí a ver si el voltaje sube o baja, o lo quemo, vuelvo ahora ok, vieron ya cómo se armaba pero cómo lo armé este es el que está agregado más, entonces aquí vamos a ver si sí. la potencia aumenta oh, se queda igual ah, o sea, no, funciona Uy Acabo de romperlo. Sí, está abierto ahí. La, la tapa está suelta. Seguridad. Bueno, dudable. Si sí, puede ser más inseguro esto. También se, se abre fácil. Entonces, 9.2. 9.2, 9.1. Ahí está. ¿Qué? Es sí, decir. Se agregó un led más, palpadean. Que están quemando, es este decir, sí. este la modifica. Esta es la normal. La que van a acabar sacando de la caja. Parece que da otra película de inclusión. Es este, la normal, cuando tú la conectas, se quedan fijas. Ya son esas, y estas se quedan fijas todo el tiempo. Entonces, estoy conectando. 9.30 si pongo aquella, dura un ratito y empiezan, empieza la fiesta Vamos a entrar también a ver qué hacemos Bueno Entonces ahora A desarmarla y hace una sola con todas Lo que me quiero es que el voltaje varía pero no tanto Bueno, la que de colores se dañó y van, van a hacer dos tiras que al final la voy a juntar para hacer una sola más larga. manos a la Obre. Que si no pone como como la de sal me porque es voy a hacer un reguero aquí y no voy a estar. Que si no voy a estar en la mesa, y si no voy a estar hablando con ella en la sala. Y también creo que al final pondré una una foto, un pequeño vídeo de cómo termina el bolito. Que también es otra cosa que, que, que no es un curro sino una ciencia hacerlo. Entonces, vuelvo para terminar el vídeo. Antes de terminar el aquí tengo una tira y la mitad de la otra. Quité dos para que me queden 9, es decir, 19 en cada lado, no 30 en cada lado. Porque si me quedan 30, es un número pal. Entonces, ah, y si es un número impal, genera el efecto palpado. Entonces, vamos a ver. Si no, quemé la mitad. Vamos a ver. También iluminan menos. Están consumiendo 7 watts. Porque se están distribuyendo más, es decir, en más led el voltaje Por eso iluminan menos y se van a, van a durar más para dañarse Entonces, ¿palpadean o no palpadean? No palpadean Bien Entonces ahora puso otra vez los 33. Bueno, los 30 Vamos a ver Si contratan, palpadea. Bravo, sí ¿Qué cura es esta? Es decir, con, con 19, no palpadean. Con 30, palpadean. Ay, Dios. Entonces, a ver, agarra la otra parte y también la voy a unir. Toda. Y vamos a ver. Se si hago que al lado parte, palpadeen juntas. Vuelvo ahora. Entonces, ha pasado tiempo. Terminé de hacer la luz, se... Me faltaron un cable, entonces a la mitad, y tú, voy tiene uno blanco. Y trae otro verde, que es más oscuro. No se ve ahí. Un verde que es más oscuro otro que es más claro El más oscuro era la, la luz y el más claro Entonces, ya que tenía otro de estos por ahí, lo puse Todavía no lo, creo que no lo he vinculado con, con ninguno de los aparatos Y le puse la otra etiqueta para saber que fueron tres que yo usé Entonces, como no lo entendí, aquí en primera en primer, planicia. En, en primer plano a ver si botas fuego todo Entonces Aquí tenemos y... Bueno, si no se habían fijado de es que yo en la salida estoy poniendo la entrada, por eso es que no me está funcionando. Déjame cambiar eso, vuelvo ahora. Entonces vamos, ya lo cambié ahora si sí lo arreglé. Me cayó todo el cable al piso. Ah, mira. que quedé así. Bien, se ha enredado todo el cable. Ahí ok. Ay, soltó es el cable. Voy a agarrarlo y vuelvo. Entonces otra vez alto esta luce entonces prende todo ahora tu magia empieza a palpadear Ay. bueno está hecha mi trabajo está hecho Así yo terminé y consume 16 watts no debería eh, vamos a ver vamos a decir si, si, oh a papá de un lado, el otro parece que no, el propiedad se va a quedar así, me la suda, la Si quiere que papá de cuando te, vuelvo pues allá, en... ya, hecho. mi trabajo hecho está, es terminado. Eh, voy a ver algo y vuelvo. Parece que no es estable, que palpade, pero tengo, bom eh, si sí, bombillo de eso de más y en la luz queda me, me basta. Porque en teoría debería estar consumiendo unos 28 watts y solamente está consumiendo 12. Y el parpadeo no queda mal, aunque hace eso de vez en cuando. Así como se queda como medio encendido. Pero bueno, ya no se quemen. Se quedan así. Entonces eso es todo. Bye.